Es con una hierba, hierba amigo. Amigo, amigo, amigo, amigo, amigo. Pero, menino, no puedes dejar con la mala experiencia antes de que las drogas. Pero que la marihuana nunca no es ilegal. Solo para aquellos que la desfrutan, el uso terapéutico de la marihuana es legal en este estado. Alejandro está como si hablábamos con la misma profesora. Sí, ¿no? Fumado buena hierba, caminando sobre la banqueta. Si sí que mi banda se empieza que mi banda se en fiesta fumando buena hierba caminando sobre la banqueta sí que mi banda se en fiesta sí que mi banda se en fiesta y está. Mucho perro ladra pero ni siquiera se acercan Supuestos perros bravos desde lejos se ve como tiembla Quemando buena hierba siempre lo hacemos a nuestra puta manera No vamos a parar, nadie nos puede igualar Así que no pierdas el tiempo más Que esta fiesta no va a terminar Ya casi la mañana va a llegar Y mi banda bien parqueada siempre va a estar Venimos cantando, venimos representando Cada día más nos venimos elevando Así que no venga a provocar Que una patada en el culo se puede llevar Desde lejos nos podemos notar nos carnal, saca la mona, prendete un gallo vamos a loquear Con un cigarro en la mano y una caguama para empinar Que empiece la fiesta, todos loqueados, viejados, bien locos, tumbados Venimos representando a toda la gente del barrio Barrio, barrio, barrio, barrio, barrio Ya sabe quién es, es el Josdrek MZ Muchos saben lo que representa Prendete esta pipa, que andamos bien contentos en el barrio Todo barrio, ya saben es el Un siento que los puedo noquear Claro que si lo puedo hacer, lo puedo demostrar Para el barrio, es el killer del angel y haz mi bro Es el, el hostre, ya sabes que pedo, Pero bro Nos estamos juntando los cinco, estamos saca con toda la banda Tomando una cagua más, préndete ese blon Ando bien contento, mi bro. Ando bien, contento, bien pincha bro. locao. No me venga a castrar, no me venga a mamar Porque soy peor que Puga, mi carnal. No soy igual al resto, lo vas a notar. Porque todas las voy a clavar como, como Jordan, Jordan no, Carnal. Yo, yo, yo, es el yo Jonah pura 23 poniente. Bye, bye. A huevo que si sí, pum.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 Que mi banda se enfiesta, yeah yeah yeah. La pura hierba fina, los locos de la esquina. Tan los de abajo se esfuma como cocaína. El pedo ya cambió, su mente superó. Más tatuajes y mi mente los tengo presente bro. Yo sí tengo libre a mi estilo, Voy indiferente, difícil de igualar, padrino. No Luces de a mi línea, no intentes, no hagas nada, me respeta mi nombre. Killer siempre es subnormal, puro gallo de pelea. Donde sal, ah, saca las piguas, yo quiero bambinas que me estén forjando las líneas. Por otras porro día y noche prendido todo el día, todo el día. ya me festejado, ya no tengo sueño, esto ya es normal. Esto ya es normal, ya, ya. Fumando buena hierba, caminando sobre la banqueta. Sí que mi banda se enfiesta. Sí que mi banda se enfiesta. Fumando buena hierba, caminando sobre la banqueta. Sí que mi banda se enfiesta. Yeah, yeah, yeah. Sobres carnal, pues saca la mota Para andar bien locotes, siempre atizados El Juancho, estás purgando el toque de la cuch El killer sacó su verso, el jodre que lo sigue El Jonas sabe pura rima, mamalona por tu zona Santa Cruz, Belisario, yo levanto, represento a mi guero, yo no soy un novato, para esto soy el real de este juego, a mí no me importa la gente envidiosa, tampoco la gente venenosa, vengo de barro, ya te la sabes, no cague el palo, si no pues ve cómo está la coneta de nuez, con puro malandro, otra vez me la vengo a rifar, una vez más, cotorreando con la banda, pues ya te la sabes, ese pinche güero, no dejo atrás ningún carnal, Pisa la me latizo, la del avión yo no aterrizo Porque se hace mierda al piso, todo lo visualizo yeah. Es el güero, una vez más ra, pa, pa, pa, Es el jodre que me zeta Muchos saben lo que representa ra, ra, ra. Es el jonapa, a pueblo que sí Y es el killer, score. ya mm. se la sabe For misled more Killer Skull